siempre el año pasado, pero bueno, agarré el tiempito viste de vacaciones mm. para, para la postproducción y lo hice solo en mi casa, con los 40 grados que había y, <risa> y nada, salió recién ahora, pero bueno importante que salió. Exacto. <risa> Máximo, y antes de llegar a expandirnos en todo lo que estás viviendo en esta actualidad desde la música, ¿cómo se fue dando ese camino para vos? ¿Cómo fuiste descubriendo la música y entendiendo que te atravesaba por las venas y te generaba tanta pasión? No, yo empecé muy chiquito a tocar, pero bueno, eh, principalmente fue cuando empecé a tocar en bandas como Octalux o Pimps, eh, ahí empecé a, a, a, bueno, ensayar dos veces por semana y... y y grabar discos y, y tocar en vivo y eso es como que de alguna manera u otra se me fue medio infiltrando y medio que ya, ya está, digamos. nunca me tuve que ponerme a pensar sí, ¿qué voy a hacer después que termine el secundario? ¿voy a estudiar algo? No, fue como natural, o sea eso estuvo bueno uh -huh. porque ya venía tocando tanto y ensayando tanto que, que ya era ya estaba ahí viste y bueno también con mi música. obvio. Máximo, y en este caso vos decís, arranqué desde muy pequeño a tocar. ¿Cuáles fueron esos instrumentos en el mundo de la música con lo que te empezaste a amigar primeramente? Bueno, yo primero quería tocar la batería, uh -huh. eh, pero pues, no se dio. Y terminé tocando el piano. Eh, fui a aprender en la escuela Astropia Sola, ahí uh -huh. por la Rivadavia. Sí. Eh, bueno, ahí pasé por muchos profes. El primero me acuerdo que fue el Daniel Álvarez. Uh -huh. eh, Pasé por muchos profes y, y de, yo fui cuando, en 2010, o sea, tenía 5 años yo. Y arranqué a esa edad piano y le di hasta, no sé, hasta los 13, capaz. Cinco añitos. Sí. Desde <risa> hasta los 13, 14, que ahí ya como dejé de ir a la escuela Astropezola, pero bueno, yo ahí justamente fue cuando empecé a estar en las bandas y esa era como mi escuela. Eh, también, por ejemplo, la, la banda municipal, eh, yo hasta este año Estuve integrándola eh, tocando el, un instrumento que se llama Glockenspiel y, y el piano. ¿En qué consta ese que acabas de mencionar? El Glockenspiel. Es como si fuera un vibráfono, un mm. xilofón, pero tiene un tono particular, eh, un poquito distinto a, lo, a los que mencioné. Eh, pero bueno, también la, la, banda musica, la banda municipal fue una escuela tremenda para mí, principalmente por mm. todos los, los músicos que hay ahí que son muy grosos. ¿viste? Que a propósito de esto, están ahora con la convocatoria para quien quiera adherirse, así que en los próximos días vamos a estar charlando y profundizando también sobre esto, que como decías vos, abarca desde jóvenes hasta adultos e incluso la posibilidad de aprender y si gustás, poder abrazarte a diferentes instrumentos, no simplemente a uno en específico no, en no, esta no, formación. To totalmente. Eh, eh, yo recomiendo mucho, eh, principalmente porque aprendís mucho y hay muy buenos profes que no, no están en todos lados, uh -huh. hay que decirlo también. Eh, tener la posibilidad de, de, de tocar, de aprender y de de, de bueno de hacerte amigos también. Mm. Está muy bueno, yo lo recomiendo mucho. Bien. Bueno, así que fuiste avanzando, decías, hasta los 13 años con el tema del teclado, del piano y ahí te quedaste o fuiste quizás en algún momento, te curioseaste con algún otro elemento musical. Y bueno, a, a partir de los 12, 13, no, perdón, 13, 14, cuando entré a, a la banda, bueno, esta Pimps, eh, yo conocí a Agustín Rossi, el bajista, uh -huh. y me dieron ganas de arrancar a tocar el bajo, eh, así que tomé un, un par de clases con él y... y, y ¿cómo es? Y estuvo... Me, me, me enseñó mucho, me transmitió mucho, principalmente de técnica, así que sé tocar el bajo, pero hace mucho no lo agarro y uh -huh. no, no, no, no soy claro. tan caladora como con el piano. claro eh, Tal vez ya lo familiarizás porque, como decías, se dio todo natural esto que fuiste atravesando y ascendiendo también en el mundo de la música. Actualmente, que tenés? ¿18 años? 17. Estoy 17. Por... Bueno, y en este caso, vos decías, en estas bandas, donde quizás las personas ya tienen más de 20, 25 años, por sí. lo tanto, vos podríamos decir que cuando arrancaste eras una criatura sí, al lado sí, de sí. ellos. Eh, de hecho, hay fotos que que es o sea, muy notoria la diferencia entre bueno ellos que son adultos y yo que soy tengo una cara de nene <risa> tremenda. Pero pero sí, sí, de hecho eso me sirvió mucho, eh, el arrancar a tocar con ellos. que Aparte siempre una muy buena predisposición, viste nunca fue eh, dejarme de lado mm. o ¿viste, alguna... ¿viste? No, no, no. Sí, alguna diferencia por quizás el simple hecho claro, de un... tu edad ahora. Imagino que vos ya contarías con cualidades para que ellos te consideren y te sumen a este proyecto musical, que en este caso son bandas venadenses, como siempre decimos hay una gran cantidad de artistas en las diferentes disciplinas que se destacan y tienen un ofrecimiento y una producción de gran calidad. Así que ya tendrías estas cualidades desde lo musical, la responsabilidad, todo lo que conlleva. Y en este caso, como vos decías, me sirvió también y seguramente te nutrieron o te potenciaron también en esta formalidad, más allá del disfrute que debe ser para vos, poder integrar, poder hacer más música. Sí, sí, total. Eh, así que eso es eh, clave para mí en, en, mm. en, la, bueno, en, en un músico que se está desarrollando, digamos, empezar a tocar, empezar a, a, a compartir con gente. A no ser que quería ser un concertista, ¿viste? Mm. Ahí tengo que tener que tocar solo. Claro. Pero compartí con gente y bueno, sí, estas bandas, eh, por lo menos PIMS, eh, sigue, sigue en la actualidad. Eh, de hecho, tenemos temas que se, se van saliendo con videos. Eh, pero digamos, son proyectos que aún continúan y eso me pone contento, ¿viste? Porque quiere decir que. Estamos de, Pims está de 2017 y quiere decir que están ensamblados. Exactamente, viste no, no es que duró un año dos años uh -huh. y chao. O sea eso eso es lo bueno, viste. Incluso con lo que conlleva imagino la vida de cada uno porque tal vez están dedicados en su mayoría mayormente a la música o quizás no complementan esto también más allá de que se vuelve un trabajo por supuesto está la pasión pero no es simplemente un hobby se vuelve tal vez. No no no, no eso de entrada eso fue también algo que aprendí viste o uh -huh. sea el, el no tomar la música eh, como un hobby, eh, bueno, eso también fue lo que me hizo que yo hoy en día quiera ser músico, digamos. Uh -huh. eh, el hecho de, de entrar y tomarse las cosas con mucha seriedad, quiere decir que no, no estamos uh -huh. como en un... No estamos jugando a nada, ni es el, el asado del domingo, uh -huh. o sea, no. Es como algo que le, le metemos mucha onda como para en un futuro cercano, si es posible, llegar a vivir de ello. Claro, para ir jerarquizando lo que ofrecen, como ustedes también individualmente como profesionales. Y en esto preguntarte, porque decías, tenés 17 próximo a los 18, así que recientemente habrás culminado el nivel secundario. ¿Cómo atravesaste esos años? ¿Está la música presente en alguna currícula? Quizás tendrías alguna otra propuesta de decir, bueno, entiendo que tiene que ser muy variado todo, el aprendizaje de forma integral, como... Sucede hasta ahora con lo que se propone desde el sistema educativo, pero ¿consideras que quizás podría hacerse algo más? No, eh, digamos, eh, no, estoy, estoy conforme, estoy conforme uh -huh. con, con, con la secundaria, con, con el sistema educativo, si bien es un sistema muy grande y puede tener algún uh -huh. falencias. Sí, sí, algunas falencias, pero que está a la vista, pero digamos está, está muy bien y y también el hecho de eh, socializar con, con tus compañero, tu compañera es, eh, es básicamente de lo que se rige la secundaria. Mm. Pero, no, yo no creo que haya que pegarle a la secundaria, eh, porque son muchos factores. No, no, no puede ser solamente el colegio, también puede ser, por ejemplo, no sé, una familia. Yo, viste, es muy común mm. alguien que se quiere dedicar a la música y los padres le dicen, no, lo tienen que hacer. No. Sí. Y, y, y ahí el colegio, viste... Capaz que en el colegio tiene un profe copado que lo incentiva, pero Tal llega a la cual. casa y, bueno. Eh, en ese sentido, yo el, el colegio lo, lo viví, digamos, no me gustaba ir y todo eso, como <risa> a todo alumno, creo. Eh, pero, bueno, lo hice en tiempo y forma y, y rápido, como para ya el último año, el año pasado, viste, ya no tenía más ganas. Entonces, con más razón, lo hago rápido, así lo termino y, y, y listo. Qué bien, ojalá todos pudieran aplicar esto que decís, no, porque sí, a veces bueno. cuando no gusta empieza a postergarse o quizás las calificaciones no son las adecuadas, así que muy bien el entendimiento y la aplicación que has hecho. Claro. Y como decías también, todo se fue dando de manera natural, desde el ámbito educativo formal, desde tu posibilidad de participar en las diferentes bandas a tan corta edad, a los cinco años, ya estar tocando el piano en esta escuela Astor Piazzolla que tiene Venado Tuerto, mm. se fue dando todo de manera natural y cuál es hoy tu actualidad? Bueno, en mi actualidad yo ahora hace muy poco eh, estoy estudiando en el, en el conservatorio Juan Manuel de Falla de la ciudad de Buenos Aires uh -huh. eh, una tecnicatura superior en jazz eh, especialidad piano, digamos estoy estudiando piano de jazz si se puede decir eh, así que bueno, de alguna forma u otra me voy a mudar de venado pero de hecho ya estoy allá ya estoy mudado uh -huh. eh, pero... Pero bueno, mi, me gustaría ir seguir mi carrera, digamos, como por ejemplo, no sé, grabar otro disco, qué sé yo, pero por el momento, tranqui, eh, a estudiar un poco, agarrar los, los libros y, y sentarse muchas horas para, para bueno, después en un, en un futuro eh, empezar a grabar y grabar y grabar y grabar, ¿viste? Eh, sí, el esfuerzo, la dedicación de hoy te van a quitar quizás ese tiempo de explayarte en la música, pero el día de mañana lo vas a hacer seguramente con incluso mayor calidad. Exactamente, eso es lo que apunto, digamos. Eh, me gusta, para mí el músico tiene que estar constantemente en, mm. en, ¿viste? en, en estudio, en, en, en desarrollo, en movimiento también. Eh, no puede ser una cuestión de, bueno, ya sé esto, listo, hago 10 discos porque... El primero va a estar bueno, el segundo más o menos y el tercero ya no va a gustar. ¿viste? Uh -huh. eh, hay que ir innovándose un poco. ¿viste? ¿Con qué mundo te encontraste en este instituto donde estás estudiando? Imagino que debe haber un abanico de gustos, de disciplinas también desde lo musical, porque vos decías, estoy estudiando, por así decirlo, piano orientado al jazz. Por lo tanto puede haber piano orientado a un montón de ritmos sí. musicales, como así también diferentes instrumentos. Sí, sí. Eh, bueno, cuando... Cuando estás en clase, capaz escucho la chacarera arriba, un tango abajo. Eh, mm. Es tremendo. Eh, o pasás por los, por el pasillo y están tocando Chopin mm. o están tocando, no sé, una chacarera, un gato y, y vos te quedás ahí medio de, de cara, ¿viste? Porque es, es impresionante. Y, y en sí. sí el jazz que hay, digamos, los profesores que hay, los alumnos que, que, que están haciendo la carrera, son, hay un nivel muy alto, digamos. Entonces está buenísimo para, para aprender y para que te mantenga motivado, viste. Eh, también quiero decir que los profesores son muy buena onda, eh, digamos puede haber uno, dos, capaz. Pero... Exacto. Eh, Saben muy... transmitir a al la luz. Totalmente, ¿no, ¿Viste? no, es, eso es, eso. no mm. es nadie que te, te, te incentivan, te incentivan a, a, a progresar siempre, viste. Eh... ¿Tenés muchos compañeros en este mundo del piano orientado al jazz? Eh, ¿Hay tengo, muchos? tengo, sí, sí, tengo. Pero la, la gran mayoría de clases son muy, son muy grupales, digamos, y, y capaz son pocas las que curso con, por ejemplo, pianistas, uh -huh. pero, pero sí, sí, hay, hay y, y gente muy buena banda, incluso conocí gente que, que está como la misma que yo, digamos, no muy metido en el jazz, pero con ganas de meterse, con música hecha ya y, y, y nada, que... ¿Viste? está bueno compartir discos, la otra vez estuvimos compartiendo, yo la esto, yo la esto y así. ¿Viste? ¿Y quién te dice que de allá hagas nacer alguna otra banda? No, claro, totalmente, es que es un, un objetivo quizás en un tiempo, pero sería buenísimo, estaría buenísimo. Máximo y en este caso, ¿cuál es tu visión en la ciudad de Venado Tuerto hablando de estos espacios formativos? Hacías mención, por ejemplo, cada cual a su nivel y con sus diferentes propuestas formativas. Pero, por ejemplo, la banda Cayetano de Alberto Silva. Sé que, por ejemplo, en Villa Cañas está el profesorado de música, claro. si no me confundo. Ahora, ¿cuál es el ofrecimiento que hay en la región? Por supuesto, siempre más puede haber. Pero notás que quizás se da cierto espacio a esto, que podría darse algo más. La ciudad de Rosario, que también es otro de los polos educativos que usualmente se consideran, pero sí. en tu caso fue Buenos Aires. Sí, porque tenía muy en mente estudiar jazz. Mm. Eh, y bueno, yo eh, también tengo la, la, la suerte de poder hacerlo allá y, y de tener a mi hermano que, que me puede guiar un poco porque, mm. bueno, él ya está terminando. ¿También eh, en la misma orientación la, formativa? Claro, eh, la misma carrera, pero trompeta. Uh -huh. especialidad eh, trompeta pero digamos, yo tengo tengo tuve la suerte de tener a mi hermano y, y de poder hacerlo eh, pero sí, si no era, era quedarse acá o Rosario también es una muy buena opción, Villa cañadas del profesorado, conozco gente que amigos y profes conozco que, que, que está muy bueno, que de hecho me, me interesó en un momento eh, pero Venado en sí estaría bueno que Paz eh, bueno ahora esto, está esto de la, de la escuela que mencionamos. Uh -huh. eh, que se incentive, que se incentive a los chicos porque si no, también sin alumnos medio que no se. Claro, no se sostiene. No, no, claro. Eh, entonces está bueno que, que se, se le dé bola a eso, viste, uh -huh. porque está, está muy interesante y, y sí, y, y que, también que se rija un yo creo un, unas ganas de estudiar, viste, como. No, no digo que no se estudie nada, ¿no? para nada. Pero bueno. Sí, que vaya más allá de lo autodidacta o, exactamente, el, o la como pasión. Que el músico se tiene que dar cuenta que hay que estudiar, ¿viste? Mm. Eh, para mí pasa por ahí también la cuestión. Hay que, hay que sentarse fácil. en un momento y decir, che, bueno, estoy ensayando estoy tocando, estoy haciendo esto. Bueno, voy a darle dos días a la semana a, no sé, practicar esto, esto y esto, con mi instrumento, sea, sea cual sea. ¿viste? Sí, sí, que esté lo teórico, lo claro, formativo. Claramente. y así se. En muy poco tiempo ya vas a ser profesional, uh -huh. es como cuestión de, no sé, una matemática. ¿Qué Lógico. cantidad de años te lleva la cursada de esta propuesta que estás en este momento transitando? Son tres años. Ah, bien. Bastante práctico, si bien imagino que debe ser bastante arduo intenso, y disciplinario e sí. sí, intenso, sí, sí, sí, bien sí, lo sí, dijiste. Sí. ¿Has tenido algún proyecto en conjunto con tu hermano Estefano? Bueno, sí. Él, de hecho, él me invitó a, la, a las primeras bandas que yo integré, eh, tanto Octaloops como PIMS. Y, y, y, y bueno, la banda municipal él, también me conoce. Uh -huh. eh, eh, él, él me invitó a esas bandas, eh, de hecho hay dos discos grabados que tratamos los dos y, y bueno, hasta ahí, pero bueno, le, le, yo tengo ganas de hacer algo con él y espero que él también. Ah. Eh. Debe ser una fortuna poder compartirlo quizás con un hermano que tiene cierta cercanía en, en edad, pero que en fin, se sepan acompañar, motivar, orientar. No, totalmente, él, él me, también me enseñó muchísimo musicalmente porque yo era quizás... De chico yo a mí me gustaba tocar esto y él de la nada me traía qué sé yo, una partitura media difícil que me <risa> hacía... desafiaba. Sí, me desafiaba y, y, y eso me, me ayudó muchísimo. porque mm. También cuento con la suerte de tener un hermano músico más grande eh, que nada, me, me, me ponía a prueba todo el tiempo eh, y eso me, me, me ayudó mucho. ¿viste? Uh -huh. pero, pero bueno, la banda, por ejemplo, municipal, eh, el profe de trompeta de él, es, eh, fue en, la, en el mismo colegio de La Tropezola, eh, Darío Saquel Fernández, el actual director de la banda municipal de Venado, y que de hecho estuvo en, el, estuvo en el disco en un tema de invitado. Mm. Eh, él me conoce a mí, o sea, lo conoce a mi hermano, sabe de mi existencia, entonces <risa> faltaba un chico que toque el xilofón, que es lo mismo que el piano, eh, y me, me llamó a mí. Fue así, viste. claro y en este caso, bueno, preguntarte ahora sí viniendo a la actualidad, en estos espacios de grupos musicales que has ido integrando, que te han convocado, hacías la mención de PIMS, un proyecto que se sigue extendiendo más allá de haberse iniciado en el 2017, hablabas de grabaciones de discos, se dan siempre grupalmente, tenés proyectos individuales y convocas a músicos, ¿cómo se da esto? Bueno, el año pasado grabé un disco eh, en estudio, eh, si bien en 2021 había hecho un EP, que fue en vivo. ¿Qué y... es un EP? Un EP es un disco, pero de corta duración, digamos. Vos entendés que yo soy bastante analfabeto. Eh, digamos, como un ensamble y lo juntamos a tocar y grabamos. Ahora lo voy a hacer eh, bien detallado, paso por paso. Eh, y me di el, el gusto de invitar amigos y para, para que participen. Y hay muchos invitados. Eh, y bueno, y esto que acaba de salir ayer eh, es básicamente esos dos discos... Uh -huh. resumidos en un vivo, básicamente. Pero, obviamente, distintos, porque si no, digamos, para eso va, claro. te pongo el disco en, en estudio en Spotify y listo, digamos. Por eso, lo que, lo que se presentó ayer es, eh, son nuevas versiones de los temas que ya había presentado. Uh -huh. Y en este caso, ¿cómo podemos acceder para disfrutar de esta música de un veranense? Bueno, está todo en, en todas las redes, básicamente. Está en YouTube. Eh, ¿Cómo lo encontramos? Mi canal eh, se llama Pasqui. Así. Bien. Eh, y en Spotify, eh, Dissert y no sé qué, viste lo que usa cada uno. Mm. Eh, también estaba eh, ahí bajo el nombre de ión bajo, Pasqui un bajo. Perfecto. Pero eso. Hoy decías, ya estoy semi mudado, casi por instalarte totalmente en Buenos Aires. Por lo tanto, ¿cómo va a ser la continuidad de ese vínculo que tenés con esta banda, Pims, que seguramente proyectará hacer algunas otras presentaciones? No, bueno, somos, somos todos amigos, por suerte. Mm. Así que seguimos en contacto. Eh, de hecho, bueno. Te agendas y te traen de los pelos, y dos, sí, para <ríe> sí. venado, para que estés. De hecho, hicieron un grupo un grupo nuevo de WhatsApp y yo me enteré hace poco. Nada, igual, no, no. Eh, se los dije jodiendo, ¿viste? Eh, ¿Cómo que crearon un grupo nuevo? También está mi reemplazo. Claro. Eh, y el reemplazo del, bueno, Agustín Rossi también que se fue para Buenos mm. Aires también. Ah, oh, mira. Eh, y, pero seguimos en contacto, somos todos amigos y, y con mi trío, con mi, con mi banda, digamos, también. ¿Quiénes te siempre, acompañan? Eh, ¿Mi banda? Sí. Bueno, Julián Oli en bajo y Santiago Gastaldi uh -huh. en, en la batería. ¿Siempre con esta orientación musical que nos fuimos marcando o cuál es la invitación que haces? Eh, ¿El género de cis? Sí. Sí, sí, fue siempre siempre va por ahí, digamos. Eh, el aparte jazz rock. Sí, el jazz rock, el rock, onda, no sé, puede ser... Cerugirano, onda, mm. esas cosas, espineta jade, eh, nos gusta hacer eso y cuando nos juntamos a ensayar, antes de ensayar escuchamos eso, eh, o si nos juntamos a comer, escuchamos eso y, y después vamos y lo hacemos en vivo, es, es la única diferencia. De este mundo de la música que vas experimentando y que ya fuiste experimentando desde hace años, cada cual con sus características, las distintas vivencias, ¿hay algo que, que es lo que más te gusta el momento de decir, cuando me siento a estudiar, aprendo y descubro algo más? cuando me reúno a ensayar, cuando finalmente lo comparto con el público que está presente en diferentes espacios. Y capaz cuando siempre el mayor incentivo siempre está cuando se arranca un proyecto, viste, por el, la, la... la adrenalina claro, la adrenalina que te da, eh, capaz después se va yendo, pero mm. eh, en lo mejor de los casos no. Y mm. yo creo que lo que más me gusta es eh, tocar en vivo. Eso es, para mí es lo mejor. Eh, haya dos o veinte mil personas eh, nunca llegué nada más de 20.000 nada más de, de mil pero eh, pero te proyectas a eso y lo no, estás no, construyendo le digo como un número pero digo está bueno tocar en vivo eh, haya o no haya gente uh -huh. y, y sí y, y también la parte de grabar eh, es muy muy linda y muy divertida eh, nosotros siempre lo, lo hacemos con los chicos en la bicicleta estudio eh, que también fueron un, un colegio para mí. Uh -huh. eh, así que sí, yo, yo diría eso, tocar en vivo y, y grabar, para mí es principal. Fuimos repasando bastante de tu pasado, de tu presente, de lo que va surgiendo, un nuevo desafío desde el ámbito institucional, formativo. ¿Hacia dónde proyectas tu ideal? ¿Hacia dónde va Máximo Pasquini con la música? Eh, y yo creo que me gusta colaborar en la música de de otros. Uh -huh. eh, digamos, si alguien me dice, che, necesito grabar un teclado, un piano, lo que sea, a mí me gusta, eh, lo he hecho ya, me eh, música de amigos, incluso eso es, es lo mejor que, que hay, ¿viste? Y, y para mí, lo, lo que más me gustaría hacer es, eh, bueno, sacar música propia y tocar eh, y tocar lo mío, digamos. Eh, pero bueno, eh, no, no me gusta tampoco... Tocar música de otros, ya, ya, ya te digo, viste, es algo que me encanta. Cuando me dicen, che, necesito grabar esto, te, te copás para un show en vivo. De hecho, eh, bueno, no, me, me parece que no lo puedo decir. nada no, un proyecto de mayo que, que se viene. Casi nos das la primicia. No, no, no, pero no, no. me parece que no porque todavía no, no hay flyer, así que ya veo que me manda una caja. Cuando esté ahí la información, nos lo vas a venir a contar o van a venir con todo el grupo que esté involucrado. Exactamente, sí, exactamente. Ahora me dejás con la intriga, fuera de aire me no lo contás. <risa> sí, sí. Eh, pero sí, creo que, creo que es eso principalmente uh -huh. eh, mi música y, en un paréntesis, eh, música eh, original uh -huh. y, y colaborar con otros amigos, artistas, eh, que hay muchos. ¿Qué sentís cuando te paras o te sentás, como sea, frente a tu instrumento y comenzás a desplegar esta pasión, el conocimiento, todo esto integral que has ido obteniendo para poder transmitir música, generar sentidos, emociones, despertarnos, también diferentes emociones. Porque no. te he visto tocando y la verdad que me he quedado así anonadada, porque obviamente lo haces con sutileza, lo que se disfruta es tremendo, pero también verte en escena transmite una imagen más allá de lo musical. Claro, bueno, eh, mucha alegría, ¿viste? Siempre está bueno. Eh, alguna vez capaz, ¿viste? No sé, poner no probaste sonido. Y bueno, capaz no está tan bueno, pero igual vos te subís y... Y si, si fluye entre, eh, entre, bueno, principalmente el concierto que salió ayer me acuerdo que era como mirarlo al Santi en la batería y, y reírnos, mirarlo al Juli reírnos y reírnos. Y si bien capaz había algún problema técnico, era como uh -huh. se dejaba de lado y, y seguía. Y, y así, eso eso es para mí es lo, lo mejor y también lo que genera la música que eh, se improvisa también porque, uh -huh. digamos, al ser... Eh, si bien hay patrones que, uh -huh. que siempre los repetimos porque son la base de los temas eh, hay cosas que las improvisamos y, y eso también tiene algo divertido como decir bueno, no hacer todo, claro. todos los, todas las veces que tocamos lo mismo lleva una sorpresa y capaz si hubiéramos bueno, si tocado los recis que hicimos siempre lo mismo capaz que ya lo último ya no tenemos ni ganas uh -huh. pero es como que se renueva la, la, la adrenalina esa de bueno, vamos a ir a tocar y, y vamos a ver qué pasa bien Vamos a remarcar, por favor, cómo podemos acceder a lo que fuiste estrenando durante todo este tiempo, lo más reciente, en el día de ayer, que recién nos, nos decías. Porque, a ver, muchas veces debemos acceder a YouTube, a las diferentes plataformas para poder disfrutar de este tipo de música y quizás nos vamos hacia algunos músicos reconocidos a nivel nacional, internacional, etcétera. Pero tenemos la riqueza de contar con ustedes, músicos benadenses de la región, santafesinos. Sí. Eh, bueno... En canal de YouTube eh, puede ser Pasqui Bien. y en Spotify y todas las demás plataformas es bajo pasqui y bajo. Seguramente a través de eso hay alguna manera de comunicarse con vos, pero si no, para aquellos que deseen consultarte, quizás sea una persona joven, padre, madre, sobrino, lo que sea, quien quiera involucrarse en este mundo y encuentre en vos quizás alguien para obtener una guía, una orientación, pueden también encontrarte en redes sociales. Sí, estoy en Instagram como mpasquini 42 eh, así que ahí, ahí ya está como, creo que, Está mi mail también, incluso. Perfecto. Si no, poner. Te estás por, profesionalizando si en el. Si un no, poner burocrático, edifices. está mi mail también. Pero nada, <risas> nada, no, no, o sea, si alguien me quiere contactar, está ahí mi, mi, mi contacto, digamos, que creo que todo el mundo hoy en día. Sino también en Facebook, Máximo Pasquini. Eh, así que esas son dos, dos formas de contactarme, qué sé yo. Más importante agradecerte y despedirte consultarte si quedó dentro de este mundo de la música que fuiste vivenciando. Algo por, es, por decir, por contar algún proyecto que se haya hecho, que se esté viniendo. Como así también, algún mensaje que quieras dejar lo que te nazca. Eh, no, principalmente estoy muy, muy contento con, con toda la, la música que hicimos y a, a hacer música con mis, con mis amigos, mm. que, que eso es lo, eso es lo mejor. Eh, estamos o sea, estamos los, los tres siempre en contacto, es muy, muy divertido. Y no, que le den para adelante con, con los proyectos que, que, que tengan y, y bueno, eso, siempre seguir estudiando también, pero hay que darle para adelante, hay que hacerlo, después vemos, pero primero hacelo y después lo corregimos. Perfecto. Te agradezco enormemente por la predisposición desde el minuto uno en que te lo propusimos por adaptarte porque sabemos que venís un fin de largo y seguramente las ganas yeah. de reencontrarte con tu familia, con tus amigos músicos o quizás amigos desde otros ámbitos. Así que gracias por hacerte el tiempo y de corazón el mayor de los éxitos. Yo me acuerdo que cuando estaba empezando a trabajar con el Ver TV, allá por el 2017 ya lo cruzaba, sí. Máximo. También a Estefano que fui familiarizando a los integrantes de la banda y bueno, hoy te decía hasta estás más alto, Máximo, sí. ya parezco una señora adulta, pero también. Tampoco tengo tantos años más que vos. Así que es una alegría saber y escucharte que con la edad que tengas puedas transmitir esto y estés tan firme con lo que vivenciaste y también con lo que vas creando en el día a día para tu futuro. Así que sí. gracias y felicitaciones. No, por favor, gracias gracias a vos por invitar. Y nada, hay que darle balance. Así será.